Yeah. Ok, Snova Rap, sí. LR Producciones 2013 Despierto en el salón, en ropa interior Mi fuspatara no entiende rey león Donde para bro carpeta para la maqueta nueva Y nadie le espera, cáscaras de huevo, piso y ya ruido Nadie me ve, nadie me dice que yo soy bandido ¿Cómo te explico? Parece que no Pero la gente de mí no cierra el pico Voy y sigo, tratando de escribir éticos en el escénico, Sara, cara leo, niego todo lo que veo Bristri, oigo mi voz a Ronnie, no me dejo de reír, dos, uno, chance, hacer cantar al mundo es más difícil de lo que parece Mi iniciativa fluye y desaparece, pequeño crece, yo me digo, digo tonteras, ya donde me dirijo Observo y digo, observo y digo Mira, mira, rima, rima, todo lo que tu me te imaginas, solo absolutamente lo que pasa en esta vida mira Miro, rima rima todo lo que tu mente imagina solo mira mira rima rima absolutamente que pase en esta vida sigo adelante y no me dejo de parar yo como patatoas por todo el lugar quisiera no parar pensándolo bien yo ya quiero descansar solo y más mata y pinta de su muerte con la lata cansa ver que todo pasa y nada queda que la policía la mordida se te observa bien tu vida y no omita ningún detalle Ni que eres de México y no te confunden en el éxito que tu piel no está quemada está dorada y mira a esa muchacha como se emborracha que ya la tienes en la cama, salta como rana, rima de lo que salga, rima de tus patas, que cuando estás a dieta comes algo, así que a las muchachas solo le verá las nalgas, mira, mira, rima, rima, rima, todo lo que tu mente imagina, solo mira, mira, rima, rima, absolutamente lo que pasa en esta vida, mira, mira, rima, rima, rima todo lo que tu mente imagina, solo mira, mira, rima, rima absolutamente lo que pasa en esta vida y si quieres repetir otra vez solo hazlo rata que salta como rana rima de lo que salga rima de tus patas que cuando estás a dieta come salga así que las muchachas solo le verán las nalgas discúlpenme señoras pero es que así se llaman ni pompis ni petajas solo nalgas si y es que el glúteo aquí no casca de huevo piso una pizza hawaiana Y una muchacha flaca pero de buen corazón Solo me faltan para la canción Pero tiene que llevar un sentido ni intención No quedarás como un tonto ante la competición Solo hasta el sordo sigue tus instintos y solo mira Rima Todo lo que tu mente imagina Solo mira Absolutamente lo que pasa en esta vida, vida, rima, todo lo que tú me imaginas, solo mira, rima, absolutamente lo que pasa en esta vida ha, ha, ha. Snova Rap LR Producciones, LR Producciones. Yeah. En el 2013